Un de ABC modelo Limbo, una silla súper compacta, amplia, con capota extensible, se reclina entera y para pegar, se quedaría así. Este sería el capazo del modelo Limbo, empuñadura. con capota súper extensible y con ventana en la parte posterior. Se sacaría de una pieza que lleva aquí detrás, de una palanca, la verdad es que el capazo pesa súper poquito, un capazo y sin silla, sería así y ya lo tendríamos.